que debemos enfocarnos en la posibilidad de esta alcaldía en dos cosas primero cerrar eh, esos parques ¿Se, se está planificando el cierre del parque Eduardo sí, Alcalde Sí, se está planificando eso y una medida educativa para mandar a la, la policía municipal a los sitios donde se, se acumula mucha gente bancos y supermercados para estar orientando a la gente que guarden la distancia y que usen su mascarilla. son las dos cosas aparte de lo materialmente que uno pudiera hacer porque en el pasado reciente nosotros estuvimos desinfectando y lavando calles desinfectando áreas eh, pero parece que eso no es lo más efectivo parece ser determinado según los médicos que es igualdad de distancia y los reglamentos que indican eh, el área de, de salud, fundamentalmente. Pero en lo que concierne al parque, ¿así que, oh, eh, ¿qué, ¿qué se le puede decir a la ciudadanía? ¿Cuándo se podría estar produciendo esto? Eh, prácticamente de inmediato, pero ese parque, yo pienso que con la medida educativa, o que eh, no hay esa eh, acumulación de personas tan grande, Vamos a estudiar ese caso, pero de hoy a mañana vamos a estar tomando gracias, la decisión alcalde. del lugar. Muchísimas gracias, alcalde.